Taylor, on the beat. Me acuerdo como la llamó antes Cuando tú sabías que era solo mía Y ahora tú no estás, baby tú no estás Pero yo sabía que esto algún día iba a pasar Dime la verdad, si tú vas a volver Yo sigo esperando en el. lo que me pasa cuando a ti te veo Me pasan por la mente todos los recuerdos De cuando eras mía, lo sabías si Y tarde me di cuenta que te iba de tú Te veo cuando apago la luz Baby, yo sé que eres tú Yo sé que eres tú Dime la verdad Si tú vas a volver Yo sigo esperando en el lugar Tienes demasiado desesperado. Quiero volver a hacerte el amor. Yeah. En mi almohada quedó impregnado tu olor. Uh -huh. Como olvidar aquellos besos. Besos, besos. Y eres tú. Te veo cuando apago la luz. Baby, yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Y ahora tú no estás. Baby, tú no estás. Pero yo sabía que esto algún día. Pasar. Dime la verdad, ¿Sí? si tú vas a volver Yo sigo esperando en el lugar de la última vez Dime la verdad, si tú vas a volver Yo sigo esperando en el lugar de la última vez Yeah, yeah, yeah, yeah Este día es baby A volver Yo sigo esperando en el lugar De la última vez Y yeah.